la pena tu amor nunca falló la pena Bye. Valió la pena, o solo estoy para mí. Como nunca valió la pena, o solo estoy para mí. Y la cuarentena, friqueando las noches en vela Esperando que ya no duela Nadie me hace yo tengo más un flush los fil y la cush, estoy deluxe Yo ya no soy tu boo. vaca Tu amor nunca falló la pena, hoy solo estoy pa' mí to mm see. -hmm. Mm -hmm.